El, el de las cámaras me podría decir eh, está bien colocada porque ahora tengo que colocar recuérdeme bajarle el sueldo un poco recuérdeme los contarles su sueldo a ¿por qué bueno qué difícil es encontrar unos, unos acomodadores de cámaras bueno empezamos Voy a hacer este video sentado porque ayer me torcí el pie, bueno, hace unos días me torcí el pie, y no puedo caminar muy bien, así que bueno, vamos a seguir. Básicamente hoy vamos a hablar de... ¿La los videojuegos de Como se sabrán, no soy un gran fanático de películas por ser un fan de videojuegos, también soy fan de la música, y bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de cómo eran los videojuegos de antes y los de ahora. Los videojuegos de antes eran bastante más simples por lo que recordamos. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Donkey Kong, solo ir de barril en barril hasta salvar a la princesa. Nada más. Mario Bros. rescatar a la princesa y subiendo plataformas. Entre los videojuegos de ahora, Minecraft, un gran... Infinito, en donde puedes eh, conseguir lo que tú quieras GTA, porque es una saga de mafia, de videojuegos sangrientos y con gol que yo jugué por ejemplo No lo acabé porque me costó bastante Y se han dado cuenta, cómo eran los de videojuegos de antes, con los de ahora el tiempo que pasábamos ¡Sí! que todo el día por ¿Cómo no? ¡Oh! ¿cómo oh, por otra vez. a ver. ¡Ah, con cambios diferentes! pero en cambio no ¡Oye! Ahora... ay Vale. ¡Hijo! ¡Qué jugando videojuegos a las 3 de la mañana! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos Eso pasa mucho En el especial ciclo de Está abierta la ventana chicos Y estoy parado porque Hoy es, es En el día que estoy subiendo es el, En el día que estoy subiendo Es el día en el que Por eso estoy es Y ya me compuse de la pierna y ya puedo caminar mejor Así que nada, que me duele la panda Pero ya hay diferentes tipos de gamers, pero eso lo vamos a dejar para otro videíto. Si este video llega a 7 likes, subiré la siguiente parte en unos días. Así que, ah, revienten los likes y ese video lo voy a subir con todas las redes sociales. Y tengo pensado en TikTok a poner mis partes favoritas en los videos. and <laughs>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 y con esa prenda ¿quiere más? estos gamers que son bastante callados, son más o menos así. ¿Qué perdí? Ah, no puede ser. Bueno, Voy a prepararme un sándwich Sí, todos, todos así como bien tranquilitos Pero por dentro ¿Cómo me pude perder? Hijo ¿Qué, ¿Por qué hiciste eso? Tengo la chancla de la abuela ¿Cómo, mamá? Ah, concretándome con la chancla de tu abuela Sí, de tu abuela, de tu abuelita ahorita vas a ver chamaco ven para acá, estoy pegándome estoy me pegar con un changla ven para acá ahorita tú ¡Ve para, para acá! ¡Ve para acá! No. ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡Cómo que no! ¡No, no, no, no! ¡No, que... Ay, cómo que no! no no no no cómo que no dígame cómo dices eso! ¡Y como que... ¡Cómo que ya se tardó demasiado! Y espero que les haya gustado este video Espero porque si no Porque me daría chanclas Si que nada chicos Adiós